¡Sin accesibilidad no hay derechos! ¿Se dieron cuenta? Las personas sordas tienen acceso a los diferentes contextos educación, laboral, jurídico, entre otros ¿Pero realmente estos espacios son accesibles? ¡Sin accesibilidad no hay derechos! ¡Espera más información! Sin accesibilidad no hay derechos.